el día es lo que acontece eh, todo el día y los días anteriores eh, hoy a mí me da como pique esta, esta noticia sí, mm. entiende como, sí, como, como, como que como relajo el no vidente habló dice que lo engañaron villalona así es dice miguel mejía Ciego implicado en el fraude del pasado 1 de mayo de la Lotería Nacional que nunca sacó el bolo en dicho sorteo y que le ofrecieron 800 mil pesos, los cuales luego decidió no cobrar. Mejía que fue interrogado el jueves por unas 7 horas corridas y el viernes en las primeras horas de la mañana regresó ante la Procuraduría para responder preguntas de los fiscales y luego de eso pues ya declaró, se declaró víctima de un engaño y reconoció que no le pasó el bolo a la presentadora. El director de la Lotería Nacional, vamos a ver ahí si podemos poner la otra imagen, eh, allá, ahí está, ahí vemos la imagen que ha causado revuelo en el país, el falso sorteo o la, la falsa selección del número de la lotería. Así es, Papi Juan, dice que, dice que este, dicen este hombre que cayó en un gancho. <risa> El director de la Lotería Nacional, Luis, Miguel, Luis Michel Dicent, declaró que parte de la investigación al sorteo de la lotería se debió a la denuncia de las loterías dominicanas, entre ellas Loteca y Leitza, de que, fuere, de que fuese revisado el pasado sorteo. Recuerden que ese día salió el 13 en primera, el 69 en segunda y el 13 en tercera. Tenemos ahí el, el video de las declaraciones de Miguel Mejía, a través de la emisora Sol FM en Santo Domingo. Tenemos ahí el video. Vamos a ver para escuchar ya la confesión o una parte de lo que fue esta eh, confesión de... Ahí está, gracias. Retorno. A Brulín con ese chofá en ciego. Yo siento que ese no fue un engaño, porque él se mató y lloró el mismo. Pues el primero dijo, me ofrecieron 800 mil pesos para que yo no sacara un bol. Sí, pero que él se mató el mismo, pero él quiere, tú sabes, taparlo de él. Él quiere taparlo de él. Porque ya ahí no se va. Él, él, él, se, enterró, él se enterró el mío, pero no se quiere acabar de enterrar solo. ¿Tú me entiendes? A papá mono con guineo plástico. ¿Eh? A este tiempo. A este tiempo. Señor, eh. póngase su puesto. Ladrón. ¿Qué otro ladrón? Otro ladrón, que otro ladrón, igual que ellos, claro. Sin vergüenza. ¿A usted, a usted lo amenazan para aceptar eso. <risa> ese ciego, lo que está. Él ya está embarrado. Él es lo único señores, que quiere es. Señores, señores, ese ciego tiene que estar preso también, igual que la, que la modelo. Nadie. ¿cómo, ¿Cómo que me va a venir a mí papi Juan de aquí, de la operadora de Noidete que te mandaron? ¿Que me mandan? ¿Quién? Ah, pues somos locos que ha esto mi programa cómo quién no que venga y me no, lo diga que venga el cabecilla claro dijo un señor eso no se maneja así acá lo loco ahí no hay un jefe coge ¿Eh? ciego gancho sigue ahí ciego ladrón el ciego ladrona la, la, la modelo sí, y tú el que estaba ahí ¿Tú que organizó la y tú que organizó el que organizó hasta que le puso la flechita también ah. <risa> y mira que con estas declaraciones yo te apuesto que ahorita tuvo en la farmacia gente jugando Señores, pero porque ellos que, claro. es que están jugando igualito. Oye, ¿Tú lo que es. sí. Tú estás viendo que hicieron pero que trabajar. Él está diciendo, él está diciendo, él está diciendo que él tuvo que aceptar y le levantar la mamá. Él fue, ahí Oye, son 800. es lo único que tenía que hacer la ¿Ya? Está sí, acostumbrado. Está acostumbrado a hacer eso. Y claro. yo voy, yo voy, yo voy que ese, ese tigre no es ciego nada, ese que estaba hablando, claro, no es ciego tipo. Escúchame, escúchame. Él está acostumbrado a hacer eso porque no va de de cuatro personas o cinco, no vidente que hay ahí, lo cogieron a él. ¿Por qué sí. será que lo cogieron Ese rey? tipo no es ciego que lo, rey, que lo inviten al programa. ¿Eh? Oh, él, dice, él dice que lo cogieron porque él es muy diestro, así con las manos. Ah, muy bien. Sueño, vende sueño. ¿Sí? Sí, coja ¿sí? Ahí. que ¿sí? le calentan la oreja, te voy a dar 800 mil pesos para que tú hagas eso. Ciego, no lo te, lo te creemos nada, ciego, no te creemos nada. brolín no, con ese chofán. No, váyase no, de ahí. No Claro. No, no, usted nada. devolvió su cuarto porque no, está asustado, porque sabe sí que cogió un gancho. Y ahora quiere justificar que lo engañaron, mentira. Está diciendo la verdad el ciego sí o no, de la Lotería Nacional tiene que chequearme ese teléfono tanto tiempo engañando a la gente y cómo es, Raulín Rodríguez y reverendo dice Génesis aquí en un mensaje, atención Néstor que te sacrifiques por el programa y pongas tu número de whatsapp ¿quién? y la N sí que que a poner. 809 725 0505 ¿Está usted de acuerdo con lo que está diciendo el ciego? ¿Eh? También. El nuevo cantante, pero ¿esa música no, de no, esa no, la buena no o, ¿o se vez? Ahí lo van a poner ahora a cantar. Ya no él canta lo como los labios de rubí. ¿Quién es que canta los labios de rubí? El, ese tema. No, no, ¿cómo es? Los labios, los de, labios quién? de rubí. Los labios de rubí. Ah no, yo lo sé, papi Juan dime tú. Esto, Juan. Oye, la los labios de Rubí. Atando. ¿Cómo es, cómo es? ¿Qué género es? Balada, compañero. Como como ve ve ve ve No, yo no me lo sé el tema, no, yo no, lo escuchaba el que doctor que Padule. El los labios lo, de po, Rubí. Ámalo so, no, so, no? un close. Eh, ese es el tema. A verlo a ese. lo díle, díle, díle. Dale. Este sí. Yo no me lo sé el tema. Los labios de Rubí. Los labios de Rubí de arrojo Carnes sí. Me hacen recordar una vaina así No, y no se la sabe, pues la cantante. entero. Entero, ¿es buena? Sí, buena. Saludos, Saludo. ¿cómo está, dama? Bien, bien. Oiga, esa gente son todos, unos ladrones todos, todo. Tienen que estar presos todos. Cadena que le pongan a los todos. Te juega mucho, ¿verdad? Claro, no, claro. Te juega mucho. No, ¿Eh? claro, así es. Como dice la dama, que son todos ladrones, porque ese, mira, cuando hay dinero, cuando hay cosas fuertes, eso es igual que la droga, sí. cuando claro. hay mucha droga, cuando hay mucho dinero, a usted no lo cogen de la libertad, a usted no lo cogen de la calle, no, es Villalona, no. no. Ellos usted saben usted tiene a, que saber, a quién A quien buscan, sí. es eh, pues confianza, ese es ciego, es más malo que estoy que está viendo ahí. Claro. Claro. claro. Yo soy es el juego de morio. mano ciego. Vaya ese día ahí. No, a mí me buscaron con la destreza que yo tengo. Que está sí, ah. viene de que, de que, hasta pues ahora, de que, de que. Aunque tú que hay y el ciego está viendo una dice, situación y, fea. Dice, dice que o sea, que no sabía que era para eso, pero que lo buscaron porque tenía destreza. Uh -huh. Pero que no era para eso, dice Sí, él. sí. está no, bien. No, no, era la, pri no. era no, sí, la primera vez que. El ladrón busca un colega, no busca un serio. Claro. 809-725-0505 es el teléfono para que usted opine sobre el tema de: ¿el ciego es ladrón sí o no? Yo pensé que era aquí hace 500 años que aquí había indio, pero yo veo que todavía están... Los labios de Rubí. Los labios de Rubín. Una cancioncita amable ahí arriba, niña. Los labios de Rubí. Miren, miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Miren. Miren. Miren. Miren. Miren. Miren. Miren. Miren. Miren. Miren. Miren. Miren. Miren. Miren. Miren. Miren. Eh. Salió el 13 y el 13 y mucha, muchas bancas se jugó sí, y saben. llevó la a la quiebra a la de ellas. Nos rompió sí. todo porque eh, no, no está mafiado. Y, y, y, y, y lo juega Exacto. el cuñado de ¿Y el y jefe. Los Exacto, los y eso, oh, y yeah. eso, y eso, que, el, que, ese, que ese número no salió un de 13. <risa> Hello. <risa> Hello. Buenas. Buenas Saludos. ¿De dónde? Boston, Massachusetts. ¡Boston, Quiero que ustedes me enseñen lo que certifica la lotería, los notarios públicos, porque son más ladrones todavía. ¿Qué pasó? Hable un poco más claro, no escuchamos bien. Yo quiero que ustedes me enseñen lo, lo, lo, claro, no usted enseñe lo que certifica la lotería, los notarios. Ah, Los culpables, sí, lo sí, lo culpable sí, de, lo culpable de la culpable. lotería. Sí. Tienen que buscar un culpable ahí y meterlo preso. Y, y buscarle a Berenice y a la otra señora, la amiga mía, ¿cómo es? A Miriam. Sí, a Miriam. a Miriam, Miriam Germán. Y pongan, ahí. Yo tú, estoy ya dispuesta ya. Y se me, Berenice amanecer aquí sin comer nada, porque yo estoy dispuesta para esto. Claro. ¿Eh? Sí. Llegó el señor en cámara.net. Llegó ahora. El soporte. <risa> soporte, mi locura. <risa> ¿Eh? A eso hay que condenarlo. La hora el, el ciego. tiene que saber quién fue que le mandó los 800 mil. que él dice: Dice que con cabecilla puta Digo tiene que señor. saber el nombre. ¿Eh? el, el gagueo, el, el señor, tú sabes, el señor. Sí, pero él tiene que decir que pero tiene que tirarlo para no adelante. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> él no vio nada quién fue. Y que, que, óyame, <risa> pero sabe tiene Jorge Luis, <risa> que el ciego no vio quién fue que le dio los cuartos. <risa> no me escuchó señor y señor. Y... Uh -huh. Bueno, no señores, que eso aquí Pendejo. hay que hacer un ejemplo con esa gente. Un ejemplo con todos esos ladrones. Y todo eso Demasiado Y también el gobierno el que quiere entrar y que con, con la conga, que, que van con esas hambre Y, mira, sí. su, y su mira, para en, que se maten ahí mismo. En Facebook se está usando mucho ahora un trozo de brujos que dándose cuenta y mandándote mensajes. <risa> oh, mira, Le estamos jato. dando seguimiento a los brujos. El próximo brujo que me tire <risa> lo vamos a rastrear. Sí. sí. Es porque ellos están seguros. Sí. No, no, ellos, sí. Pero muchos brujos. Ellos hay un brujo. Ellos hay un brujo. Sí. Hay un brujo en, en esos lados de San Juan para allá. Que ese hombre da, lo da seguro, los números. Y si lo da seguro, sale así. Porque tú sabes qué es lo que pasa. Que el jefe manda a tirar ese bolo. Y se lo dice al cuñado. El cuñado se lo dice a fulano. Oh, no? Es una red. Sí. ¿eh? A es trece, también. una red. Es una red. Es una tienen Es una red. Es una red. Es una red. Es una red. Es una red. Es una red. Es una red. Es una red. Es una red. una red. Es una red. Es una red. Es una Bien, bien, bien, bien. ¡Wow! Oh, un Sí, con el 08, claro. me acuerdo. No y una vez un remenión también con el 0856. Me acuerdo que yo, yo estaba niño cuando. Sí, decía, ya Oye. ya justicia Hoy oh, eso no ha pasado. Y eso. Claro. Así mismo es. Así que. No mismo ah, aquí que aquí sí. Mamá, a usted que le gusta ahí, jugar, ¿qué jugar qué su número, <ríe> cuele su café mejor y deje de estar votando en cuatro O oh, llamen a lo largo de Rubí. Vamos a dar una pausa. ¡Ja, <ríe>